En el ámbito internacional, argentinos reaccionan ante estricto control cambiario tras presidenciales. A continuación, ampliaremos, no se lo pierda, candidatura del activista Joshua Wong no fue autorizada en Hong Kong. A continuación también, en el ámbito nacional, renuncian 22 miembros del Comité Central ...del Partido de la Liberación Dominicana... ...en las regiones Este y Sur... ...diputados solicitan instalación del bloque... ...la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados... ...en el ámbito local regional para hoy... ...a continuación las noticias... ...la ADP paraliza docencias en centros educativos... ...de aquí de San Francisco de Macorís... ...vigilante de hospital que resultó herido... El pasado fin de semana da la cara por primera vez. Narra cómo ocurrieron los hechos. Moradores en la comunidad de La Yagüiza realizan piquete la mañana de hoy en la carretera San Francisco de Macorís-Tenares. Hombre roba rompe cristal de paca en el centro de la ciudad de Darío Paca y roba de una tienda de calzado aquí en San Francisco. El presunto autor de esos hechos... Niega las acusaciones en su contra. Vamos a ver su reacción. Apresan, supuesto hombre, haitiano, mírenlo ahí, acusado de robar alimentos para animales. Estas y otras noticias la ampliaremos al regreso. Acomódese, ya inició la fuerza informativa sobre todo. Acostumbrado, los argentinos reaccionan ante estricto control cambiario tras las presidenciales. Acostumbrados a ahorrar en dólares, ante la alta inflación el... y sucesivas devaluaciones, los argentinos opinan sobre el control cambiario impuesto para preservar las Débiles reservas internacionales. Tras la elección del peronista y centroizquierda Alberto Fernández como presidente. Observando a nosotros ahí en la pantalla, pero está más caro, está más elevado el dólar por allá, señores, que aquí en República Dominicana. Vean ustedes cómo se encontraba ahí el cambio por allá en, en Argentina. Vamos a ver entonces, señor director, esta información. Adelante. Y va a empezar a tratar de normalizar y que toda la economía no se vaya al demonio en menos de dos meses. Si no saca todos los capitales, lo poco que queda, lo van a sacar. Eh, creo que con este, con este cepo que le están poniendo al dólar, eh, lo que tenemos un peso va a quedar devaluado con el dólar. No vamos, sí. nos vamos a quedar sin nada. Bueno, ahí está, señores. Miren, el activista Joshua Wong, uno de los rostros más reconocidos de las protestas en Hong Kong, denunció el martes que el gobierno bloqueó su eventual candidatura a las próximas elecciones locales. Aunque las autoridades consideran que eso ocurrió porque no reúne requisitos básicos. Le fue impedido a este hombre, a este muchacho joven, Joshua Wong, ser candidato. ¡Veamos! Esa decisión de prohibirme aspirar a un cargo es claramente política. Las supuestas razones son juzgar subjetivamente mi intención de defender la ley básica, pero todos sabrían que la verdadera razón es mi identidad. Joshua Wong es el crimen en su mente. Joshua Wong, señores, es un activista hongkonés que ha estado encabezando, ha sido de las personas que ha estado encabezando a las protestas Recuerden ustedes días atrás que presentábamos esas masivas manifestaciones en Hong Kong, con Paragua y todo. Bueno, pues uno de los que estaba al frente de los organizadores a esa gran convocatoria era Joshua Wong, que ha aspirado entonces a dirigir por allá en las próximas elecciones locales, hablando ya como de una especie de alcaldía. Y le han impedido a este joven entonces que pueda hacer su candidatura. Ya ustedes ven como rueda de prensa, él lo dio a conocer en el día de ayer. 22 miembros del Comité Central del PLD de la región, las regiones este y sur, han renunciado. Así, para irse entonces a acompañar a Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo. Vamos a ver esta información, más renuncias en el PLD. Adelante. Hemos decidido anunciar al país y a toda la sociedad dominicana una decisión de peso que no ha tomado con alta preocupación por el camino que enrumba nuestra nación. Anunciamos al país nuestra renuncia definitiva e irrevocable del PLD para integrarnos a la fuerza del pueblo y, con el liderazgo de Leonel Fernández, reiniciar la tarea de construir una verdadera democracia participativa, plural sin tintes de dictaduras y poniendo lejos el engreimiento, el ego la mentira y la mala práctica en lo que se ha convertido el mundo creado por ese grupo excluyente que domina el PLD Bueno, ahí está eh. Ahora, señores, todo lo trapito al sol lo está sacando Leonel ¿eh? y la fuerza del pueblo. No entiendo un hombre que se dice que militó en este partido y que estuvo en el PLD por más de 40 años. Entonces ahora califica, eh, califica las acciones del partido de gobierno de dictatorial, de dictadura. Entonces Durante mucho tiempo estuvo ahí y es ahora que viene a sacar todo esto, a sacarlo trapito al sol, como decía Danilo. ¿Eh? en su dime y directo los dos decía Danilo que Leonel no está acostumbrado a perder y que como ha sido la primera vez que ha perdido miren lo que ha sucedido señores pero bueno se fueron para la fuerza del pueblo a propósito de la fuerza del pueblo diputados están solicitando la instalación del bloque la fuerza del pueblo ahí está en la cámara de diputados Leonelistas solicitaron formalmente al presidente de la B Cámara Baja la instalación de un nuevo bloque legislativo en su hemiciclo que se llamará la Fuerza del Pueblo. La solicitud eh, que ya enfrenta escollos jurídicos será evaluada para determinar si cumplen con los requisitos legales. La Fuerza del Pueblo quiere constituirse como un nuevo bloque en la Cámara de Diputados. ¡Veamos! Y este documento tiene que ser cruzado por el tamiz de los soportes legales y la propia cultura democrática del Congreso Nacional de la República Dominicana y la cultura nuestra en el manejo de estas cosas que son de orden político. Defenderemos posiciones políticas verdad nada que tenga que ver con temas personales, pero sí de manera constructiva y saludable para todo el pueblo dominicano. Eso es lo que se puede esperar de nosotros y desde luego, siguiendo la directriz de nuestra alta dirección política. Reclamar mayor militancia de los compañeros nuestros del PLD a los fines de que ausencias particulares en un momento determinado no puedan ser objeto de ser aprovechada por la oposición, porque ya ellos son parte de la oposición. Que se asinen los asientos juntos y que se le busque un local donde ellos puedan operar como, como bloque, yo creo que son procedimientos normales. Hasta hoy había una mayoría que tenía la posibilidad incluso de imponer su criterio aun cuando las leyes necesitaban mayoría especial. señores, así que vamos a ver porque todo esto es un proceso como decía Camacho y como decían ellos, están en su derecho entonces en lo adelante lo que está a analizar, estudiar lo que sucederá será evaluada para determinar si se cumplen con los requisitos legales sí o no y que ese grupo de diputados danilistas eh, perdón, leonelistas puedan pasar y estructurar formar su bloque como la fuerza del pueblo en la Cámara de Diputados. Vámonos a la pausa comercial. Al regreso, más noticias en esta que es su fuerza informativa, sobre todo. Señores, entrando en materia de noticias en el ámbito local-regional, para el día de hoy, la ADP había convocado un, para, un paro de labores en los centros educativos correspondientes al distrito 0706. Eh, justamente se cumple en esos centros en la paralización de docencia, acatando el llamado de la ADP, según ellos, por diversas demandas que afectan a esos centros educativos correspondientes al distrito 0706. Vamos a ver lo que nos dice el presidente del ADP, Sisto Gavín. Adelante. Bueno, son los centros educativos del distrito 0706, zona sur noroeste de la ciudad, porque realmente pues, la situación de precariedad de importantes centros educativos como el caso de la Escuela Cruce de los Basilios, de la Escuela Armando García Jiménez, de la Escuela eh, Patria Mirabal, de la Escuela de Madeja Ángel Marte, la Escuela Espejo de la Comunidad de Aguayo, entre otros centros, que eh, hemos estado dando el grito al cielo hace muchos años, hace muchos meses, de que deben ser atendidos. Hay centros de estos que... Tienen que retirar las 12 del mediodía porque eh, sin agua potable, sin energía eléctrica y no llegan tampoco los recursos descentralizados. En ese sentido, más de 90, de 90 centros educativos paralizados en el día de hoy en ese distrito. Luego entonces valoraremos acciones en los próximos días hacia el distrito 0705, porque ahí hay también importantes necesidades en diferentes escuelas, y luego entonces hacia la Dirección Regional de Educación, en espera de que las autoridades cumplan las promesas que desde años han prometido a la comunidad educativa y aún no han resuelto. Bueno, ahí está, 24 horas de paralización de docencia por parte de esos centros educativos correspondientes al Distrito 0706 aquí en San Francisco de Macorís. Miren, días atrás resultó herido un vigilante del Hospital San Vicente de Paul por una persona que eh, como en otras ocasiones, ha llegado al hospital de manera temeraria y agresiva. Aunque el joven, Leonardo María Tejada, aclara que esto no fue dentro del hospital, porque se ha querido decir que fue dentro del hospital y no fue dentro del hospital que él resultó herido, fue en las afueras del hospital, en la calle frontal, momento en que él salió a buscar algo ahí, a una cafetería, creo, y esta persona le propinó la estocada. Vamos a dejar que sea él, por primera vez, él había dicho algo, pero no había, no había querido, ¿verdad?, mostrar su rostro. Él entiende en el día de hoy que no hay ningún tipo de problema y que él debe de dar la cara y aclarar la situación para que esa persona sea detenida y caiga todo el peso de la ley sobre ella. Vamos a ver lo que nos dice Leonardo María Tejada. ¡Adelante! Que quería entrar al, al hospital... Como a las 10 de la noche. ¿Por la puerta principal? No, por emergencia. ¿Entonces? Yo le dije a él que no podía entrar. Él... Ah, que tú crees que tú eres el dueño del hospital. Bueno, yo lo, a decir, no. lo dicho que siempre le dicen a uno. Cogió por ahí y se fue. Una doctora me manda a comprar el... un refresco. Yo voy al colmado. El muchacho del colmado, él ya está adentro. Pero que yo no estoy pensando que él... A Cuando problema. tú no lo dejaste entrar por emergencia, ¿qué te dijo? Él te amenazó. Ah, que tú y yo nos vamos en la calle. Eso fue lo que él me dijo. Pero que yo el muchacho, yo no lo... ¿Cómo le explico? No le prestaste atención. No le presté atención prácticamente. Porque fui yo que lo mandé, te dije yo al dueño del negocio, déjalo que salga porque habemos bastante gente aquí. Yo estoy de servicio y tengo que ir a trabajar. Porque él estaba con un sofoque que le abrieran la puerta, que le abrieran la puerta. Ya no era hora de visita. No era hora de visita. Entonces... El, el muchacho del negocio le abre la puerta a él. Él viene, me despacha, me da... Yo le pasé 500 pesos, de los 500 pesos me pasa 400. De ahí, él viene, como que no queda cosa, se abre la puerta, viene y se planta. vemos como tres ahí. Se le pone al lado del otro y viene y saca un cuchillo y me tira. Entonces, como yo vi el, el, el reflejo, yo le agarré la mano. Y ahí mismo yo le di una trompada y que él cayó por otro lado. Entonces, de ahí yo salí corriendo. ¿Te diste cuenta que está herido en ese momento, no? Sí, porque yo, cuando yo le puse la mano, yo sentí el puyón. Y entonces yo le eché para atrás, porque ahí fue que yo le di. Entonces yo salí corriendo para acá adentro. Y él me cayó atrás. Pero que los muchachos de aquí ninguno sabían. Por ¿Cómo eso fue que esa persona que no tenía ningún tipo de problema? Él siempre viene aquí, él siempre, uno siempre tenía inconvenientes. Sabes que aquí en la puerta uno se pone... Que lo, la gente quiere entrar como ellos quieran. Pero que uno nunca le da... Mente con la amenaza que ellos le hacen a uno. Uno piensa que eso se va a quedar ahí. ¿Que tú le pides la justicia? No, ya lo que haga lo que ellos crean, le convengan, que lo agarren. ¿Eso fue fuera del hospital? Eso fue en el frente del hospital, allá afuera, en el colmado. En el colmado. Bueno señores, gracias a Dios que esta persona está viva, eh, pudo sobrevivir a esa estocada. Esa persona, los reportes que tenemos todavía es que se encuentra prófugo de la justicia. Es una persona con instinto de criminal y que debe de ser perseguido por la policía y apresado. Al igual que en el hospital, miren, hay una predisposición en el hospital y en todos los centros públicos de nuestro país. En otros lugares donde también vamos a recibir algún tipo... Y en muchas ocasiones nosotros no queremos adaptarnos a las reglas, a las leyes establecidas, al control de seguridad. Si a usted una persona le dice, bueno, usted no puede pasar porque ya yo estoy cumpliendo con la ley, con lo que me establecen aquí, mejor dicho, en este centro, con las disposiciones que me han indicado de que a partir de tal hora no pueden entrar porque usted entrando a esta hora, usted irrumpe la tranquilidad de lo que están laborando, la tranquilidad de los pacientes, ya no es hora. Hay una hora establecida. Dice él que esa persona iba muchas veces a provocar y a provocar. Y si permanentemente tenía a alguien interno ahí. Y miren lo que hace entonces. El portero, el vigilante, le dice, ya tú no puedes pasar. Se sintió mal porque no le permitió entrar, lo amenazó cuando te ve afuera entonces te doy lo tuyo prácticamente le dijo nos vemos en las afueras bueno lo, le estuvo, le, le, le, le ¿verdad? lo persiguió y ya ustedes ven ahí le propinó una puñalada así que se debe de dar con el paradero lo más pronto posible de esta persona porque es lamentable de que hechos estos hecho como este sigan ocurriendo en ese hospital y en otras partes del país y ya se quedó así lo hubiese matado y ya, y anda prófugo y punto. No, caramba, aquí hay que sentar precedente Y todo el que cometa cosas de esa magnitud debe de pagarlo. De por Dios, caramba. Y sobre todo respetar, señores, esa agresividad que tenemos también permanentemente. Debemos de ser un poco más comedido al momento de, de uno interactuar, de, de, de usted tratar de buscar un servicio, no por todo querer eh, irse a pelear, sacar un arma, y querer matar al otro, de por Dios, la vida, la vida de un ser humano vale bastante, vale mucho, para muchas, para, bueno, vale bastante, vale mucho la vida, en todos los sentidos, miren, la mañana de hoy, moradores en la comunidad de la Yagüiza, no aguantaron más, y se lanzaron a las calles, en la Yagüiza, reclaman en el día de hoy, protestan, bloquearon la principal vía que comunica desde San Francisco de Macorís a Tenares, provocando un gran taponamiento, taponamiento de vehículos que se extendió, señores. Una larga fila provocaron ellos. Mírenlo ahí. La policía tuvo que llegar y ahí, ¿verdad?, mediar para que ellos se apartaran un poquito de la vía porque estaban ahí exigiendo el asfaltado de sus caminos vecinales, Agua potable, luz 24 horas, entre otras demandas en la comunidad de La Yagüiza. Escuchemos entonces parte de lo que ocurrió la mañana de hoy por allá. Adelante. <risa> El Comité de Desarrollo de la Yagüiza y sus comunidades, compuesto por más de 20, 25 comunidades juntas de vecinos, está hoy tirado a la calle. Hoy, miércoles 30 de octubre, ya estamos cansados de visitar las autoridades, de entregarle documentación a la gobernación, a la presidencia y nada que nos pone en asunto. Este, es, este bocinazo que hemos denominado bocinado por, bocinazo por los asfaltados de los caminos vecinales También exigimos en el día de hoy agua potable, más de 20 años sin agua potable Y el circuito luz 24 horas Pagamos religiosamente la energía eléctrica y lo que recibimos son dos y tres horas de luz Así que nosotros estamos en la calle y seguiremos en la calle hasta que las autoridades no vengan a sentarse Y que inicien ya, es el llamado a los trabajos de estos caminos vecinales. Bueno, como ya usted puede ver, el Comité de Desarrollo y sus comunidades ya están agotado la paciencia. Ya las mujeres, los jóvenes, los adolescentes están dispuestos a tirarse a la calle. Lucha pacífica hemos venido realizando durante estos años, pero ya se llega a un extremo que la paciencia se agotó. Ya estamos en la calle y necesitamos que por favor las autoridades inicien ya estos trabajos que hemos estado exigiendo. Esas reivindicaciones las estamos pidiendo, pero miramos como que las autoridades se están burlando, se burlan de nosotros porque definitivamente nos damos cuenta que ninguna de las exigencias que hacemos, que son obligaciones del gobierno, se han cumplido. Entonces, hemos escuchado de un proyecto de asfalto que hay para la provincia de Duarte. Entonces, ¿por qué aquí nosotros estando tan cerca de San Francisco de Macorís no se nos pone atención si nosotros, repito, hemos estado pidiendo, exigiendo esto? Después, no es secreto para ustedes, las autoridades, este camino de eh, Bijao a Gran Parada está oscura, hemos dicho. Poner algunas lámparas en, en, los, en los postes de luz para evitar entonces también que los malandros se nos escondan y nos sigan dañando la gente. Aquí últimamente dos buenos jóvenes de la comunidad han sido asesinados y no es más que por la misma delincuencia y, y, y debilidad, en la vamos a decir, en la atención aquí en esta vía. Entonces estamos pidiendo eso, agua potable, ya lo ha dicho José Ramón, 20 años sin agua potable, estando el agua ahí en, en, en Las Pajas y, y en Gran Parada y dejándonos aquí este medio, 20 años. Entonces, caramba, como que ya esto es... Está bueno para que las comunidades pacíficamente estén pidiendo. Por eso hemos dicho, hasta ahora hemos mantenido una lucha pacífica. De ahora en adelante ya uno no tiene control de la gente porque la gente se ha cansado. Por eso pedimos por favor a las autoridades, ayúdennos en esto, póngannos atención, háganos algo y ustedes verán que, que tendrán también nuestro apoyo. Bueno, la comunidad de La Yagüiza se merece, sí. La implementación de esos servicios, así es. Y como decía el padre, resuelvan esto, que nosotros también le vamos a apoyar a ustedes. Esa comunidad necesita que le devuelvan en bienes y servicios sus impuestos. La comunidad de La Yaguiza, al igual que Huiza, mi comunidad, han venido reclamando, miren, parecidas demandas, muy parecidas las demandas. Y ambas comunidades, tanto en La Yaguiza como en Huiza, que coincide también fonológicamente, se parece, el nombre, ¿eh? han venido protestando de manera pacífica, pero tanto da la gota y la gota que hace el hoyo. Entonces, en la Yagüiza necesitan que lo más pronto posible se le escuche, se le atienda con esos reclamos de esas demandas. Agua potable, 24 horas de energía eléctrica, ...y el arreglo de sus caminos vecinales. La Yagüiza se lo merece esto. Así que a las autoridades, por favor, vamos a escuchar el llamado pacífico... ...que hasta el momento han hecho a los moradores en la comunidad de la Yagüiza. Señores, nosotros nos vamos a la pausa comercial. Antes de irnos a la pausa, señor director, vamos a ver por aquí... ...quienes están en sintonía con nosotros a través de la fuerza informativa... Y nuestro WhatsApp. Bueno, vámonos al corte comercial. Vámonos al corte comercial. Y al regreso, más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Anoche, un desaprensivo que se desplazaba por la calle El Carmen... En esa zona de la parte céntrica de aquí de San Francisco de Macorís Comenzó a hacer cosas increíbles Destrozos, daños a lugares Tal es el caso de esta paca De nuestro amigo y hermano Darío Brito, Darío Paca Amigo, ¿verdad? Desde nuestra infancia Mejor conocido como Gio Y mire lo que este hombre comenzó a hacer De la puerta de cristal de Darío Paca Hasta romperla Pero de por Dios Con esa piedra grande que está ahí le rompió el cristal a Darío Paca. Fue un daño que hizo porque posterior a esto, el hombre no robó nada, señores, solamente fue para romper a Darío Paca que hizo eso, para romperle la puerta. Pero luego de esto se dice también que este hombre penetró a otra tienda de calzado que está ubicada en la tienda Bose. Ubicada en la calle Restauración, casi esquina El Carmen, y también sustrajo dinero de la caja que estaba ahí. Miren esto, señores, increíble. Vamos a ver lo que nos dice nuestro amigo hermano Darío, conocido queridamente como Gio. Lo que ocurrió su negocio, señores. ¿Qué dice este el propietario de Darío Paca? Adelante. Anoche me llamaron, que había sucedido algo aquí. Eh, pasé por aquí, me dirigí, cuando llegué, pues ya ustedes han visto lo que ha podido pasar. De una vez abrimos una investigación y se podría decir que en par de minutos ya, supuestamente eh, la persona que hizo el daño, pues supuestamente vaya la redundancia, eh, lo tienen detenido. Más tarde, ahorita, en breves minutos, me voy a dirigir de nuevo allá para ver si en realidad es la misma persona. ¿Qué se llevaron? Por el momento, hermano, no puedo decirte que se llevaron nada porque hasta ahora veamos todo bien, está todo bien. Pero este es un negocio grande que sale por allá, como tú puedes ver, entonces tú mirando alguna falta ahí, que ya tendría que coordinarlo con los, con los tenis, o sea, con las más mercancías, para ver si me falta o no. Pero en lo que yo veo en el video, vuelvo y le digo, pues... Él no penetró, porque él lo hizo de allá, con esa piedra que ustedes pueden ver, ya tanta por ahí, y o sea, hasta solamente ahora, rompió el cristal, solamente ¿sí? por el momento, exactamente. Es lo que tengo hasta ahora entendido, tú sabes. Ya le dije, voy a ver ahorita, a ver eh, de qué se trata esto también. Justamente, Darío, ¿tú has tenido algún tipo de represalia con alguien inconveniente que tú creas que pueda vengar, vengarse o arremeter contra tu negocio? Mira, hermano Vladimir, este, creo que no creo que no, gracias a Dios, pero tú sabes que desgraciadamente existe la palabra envidia. Y sí. eh, quiero que los más empresarios eh, tomen esto en cuenta. Tú sabes que esa palabra existe mucho y hay que tener cuenta con esto. Pues, hay que tener cuenta con esto. Yo que yo sepa, que yo sepa, no tengo problema con nadie, eh, con ningún compañero de empresario, pero. Eh, por otro término también quiero decirte que esto está raro, esto está raro, que eh, quiero ver dónde vas a llegar la, la, la investigación, en verdad que sí quiero ver dónde llega porque es algo muy raro. Y déjame decirte algo breve también, si en realidad querías robar, si en realidad querías robar, en este lado, no sé si ustedes se dan cuenta, por aquí tiene que haber alrededor de 40 cámaras, por aquel lado hay dos. Por aquel lado yo tengo mucho más que perder. Aquí se llevan un tenis, gran cosa, mil pesos. Pero allí se llevan una paca, 20 mil y pico de pesos, 15 mil, 10 mil. Entonces, hay que ver dónde está el asunto. Y nada, gracias a Dios por todo. A la vez no vamos a morir, todos se que ver. Miren, a propósito de esta denuncia y que Darío, ¿verdad?, pide, se investigue. Este caso, un caso que hay que ver porque, como decía Darío, no robaron nada. Fue apresada la persona que, según la policía, cometió ese hecho anoche en Darío Paca. Así que fue conducido a la dirección regional de la policía, la persona que se le atribuye anoche haber rompido, roto el cristal de una, con una piedra, ¿verdad? El roto el cristal, ahí está. Esta es la persona que, según la policía, rompió con una piedra anoche una de las puertas de cristales de Darío Paca.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 Pero a mí me agarran en la libertad, me agarran a mí. Ya no tengo que hablar más nada, ya. Por dinero. Sigue para el chivo, no, sigue para el chivo. ¿Y qué pasó con ese? Ya le dije, ya me van a sequillar, y Le voy a quitar un catarro, pa. Y escúcheme. Ven. Escúchame, sí, mi voy a chimpallar. Déjeme de... la tiro. Eh, Venga, Ya, ya. Dame un golpe. Dame, ven, Ay, mi madre, Dios mío, ¿cómo reacciona este muchacho agresivo también con la prensa? Los colegas de la prensa, ustedes ven cómo arremetió, cómo lo amenazó. Bueno, lo amenazó y lo hizo porque escupió, ¿verdad? Uno de nuestros reporteros gráficos, este muchacho que deberá demostrar su inocencia ante la justicia por las acusaciones de romper el cristal de Darío Paca, mi amigo Gio, y de también de robar en la tienda Voce de Calzado. Mire, señores, detienen a Haitiano acusado de robar sacos de alimentos de una granja para cerdo, de criadero de cerdo, aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a ver qué nos dice el señor Valentín Jiménez, propietario de esa granja de cerdos. De la cual fueron sustraídos los sacos de alimento Presuntamente por un haitiano Conocido como Emiliano Él fue conducido Ahí están los sacos de alimento ¿Qué nos dice entonces el señor Valentín? ¿Cómo se percató de ese robo? Adelante Hacía mucho que se me estaba perdiendo alimento De la granja de cerdo Yo tenía sospecha Estaba chequeando pero yo no podía acusar a nadie porque no tenía ninguna prueba, no tenía ninguna evidencia. Simplemente, y, y anoche estaba yo hablando con el sargento que estaba allá, la gente de Nueva sobre el caso y es que me están robando. Y hoy en la madrugada el mismo sargento lo, lo agarró en la calle con dos, con dos sacos de alimentos que lo estaba transportando en el motor, en un motor que tiene un CG. ¿Logra usted identificar a esa persona? No, porque él trabaja conmigo. Uh -huh. Emiliano es haitiano, nacionalidad altiano. haitiana le estaba robando señores, Emiliano, oh Dios, le estaba llevando los sacos de alimento para cerdo a este propietario de esa granja de cerdos, caramba, muchísimas gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares.